Hola a todos, el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante que es la metacognición. Bueno, tal vez nunca has escuchado esa palabra o te suena un poco rara, pero en realidad es más famosa de lo que te imaginas. Muchas veces es conocida como aprender a aprender. Así suena un poco más, ¿cierto? Bueno, a través de las últimas tres décadas se ha demostrado que la metacognición nos puede ayudar a resolver tareas y problemas de manera eficiente y por otra parte nos puede ayudar a evaluar nuestro desempeño. Entonces, el, esta tarde nosotros vamos a tener el objetivo de que al finalizar este de, de ver este video, ustedes van a poder identificar el tipo de preguntas que se deben formular para ser metacognitivos. Pero ¿cómo podemos lograr este objetivo si todavía no sabemos en qué consiste la metacognición? Entonces, es importante revisar una de las definiciones de los primeros teóricos de la metacognición, es John Flavell. En el 79, él dijo que el conocimiento metacognitivo es el entendimiento de cuál es la mejor manera de dirigir los procesos cognitivos y de las posibilidades que se tienen de éxito para alcanzar una meta o realizar una tarea. Entonces, aquí lo importante es de qué manera podemos hacer lo mejor y hacer más eficientes nuestros procesos cognitivos. Esos procesos es cómo puedes aprender, cómo se procesa la información, entonces es tener éxito en una tarea a través de mejores procesos cognitivos. Y entonces tenemos que resaltar esos cuatro componentes, mejor manera de dirigir procesos cognitivos y tener éxito en la tarea. Pero esto fue dicho en el 79. Vamos a ver qué dice una de las autoras más recientes, que es Anastasia Eflides. En el 2009 ella aseguró que la metacognición es el control y monitoreo que tiene una persona de sus propios procesos cognitivos y que también involucra la evaluación y reflexión de los resultados que obtiene de su aprendizaje. Es una definición muy parecida porque otra vez hablamos de procesos cognitivos. Sin embargo, aquí estamos ahora hablando de control y monitoreo de esos procesos y continuamos con la idea de reflexionar, de hacer consciente de qué manera llevamos a cabo nuestros procesos cognitivos. Ahora sí, en base a lo que hemos visto, quiero que me digas, ¿qué es la metacognición? Ahora sí... Espero que tu respuesta haya sido en base a lo que vimos realmente. Vamos a revisar por qué se dice que es importante. Recientemente, instituciones educativas promueven la metacognición con el propósito de apoyar y regular a los estudiantes, pues de esta manera aprenden a prepararse ellos mismos con habilidades significativas y organizan sus creencias acerca de su propio conocimiento. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos regular nuestro propio aprendizaje. Y ahora sí llegamos a un punto en el que tenemos que seleccionar de qué manera podemos reflexionar, controlar, monitorear y evaluar nuestro aprendizaje. Son cuatro aspectos principales que dijo Éfclides y que tenemos que aplicar en cualquier actividad que llevemos a cabo y principalmente en alguna académica. Entonces, para lograrlo, tenemos que llevar a cabo preguntas en cada parte de nuestro proceso. Al principio, al tratar de realizar una tarea, tenemos que preguntarnos al principio, ¿en qué consiste la tarea? ¿Cuál es el mejor camino que existe para terminar esta tarea con éxito? Primero tienes que ponerte una meta, ok, ya la tienes, y ahora es trazar qué pasos tienes que seguir para conseguirlo. Al definir qué estrategia vas a seguir, ahora sí vamos a pasar a la siguiente etapa. Comienzas a trabajar y en el proceso tienes que detenerte y en esa pausa decir, ¿realmente estoy comprendiendo? ¿Necesito regresar para ver lo que leí anteriormente? Entonces, en base a ver si estás comprendiendo o no, decides continuar o regresar, retomar lo que ya habías visto. Entonces, al terminar tu proceso y llegas a un producto, tienes que preguntarte, ¿hay algo en lo que pueda mejorar? ¿Debía hacer algo de manera diferente? ¿O algo no quedó claro? Y así tenemos que continuar haciéndonos preguntas durante todo el proceso. Primero es toma de decisión, después es tratar de corregir los errores y por último es ver de qué manera nosotros podemos mejorar esta tarea que realizamos. Y entonces, esto nos va a llevar a mayores probabilidades de éxito, por ejemplo, en un examen. En ocasiones nos dicen los maestros que lo importante es estudiar más, es decir, usar más tiempo. Pero aquí, al pensar en metacognición, no es invertir más tiempo, es estudiar de manera inteligente. ¿A qué se refiere? A usar estrategias. Si tú vas cuestionando cada paso, cada etapa de tu proceso y vas tratando de buscar de qué manera puedes hacerlo mejor, tú vas a tener éxito, es lo más probable. Estás más cerca de, de tener éxito en cada actividad que te propongas porque estás regulando cada etapa, cada faceta. Entonces... Vamos a checar que va a haber dos aspectos indispensables para poder ser metacognitivo. El primero es la honestidad, porque tenemos que respondernos con sinceridad si estamos comprendiendo o no. Si fuéramos a mentir, no serviría de nada. Y el número dos es tener compromiso. No basta leer por leer, tienes que poner atención, tienes que formarte preguntas y mantenerte interesado en la tarea. Entonces, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana en el que podemos ser metacognitivos. Algo tan sencillo como lavar los trastes. Al iniciar el proceso tienes que decir de qué manera puedo lograrlo. Entonces, para empezar, necesitas un recipiente en el que puedas poner jabón. Pero si es tanto y tanto trastes como viene en la imagen de abajo, te darás cuenta que necesitas un recipiente más grande para poder lavar los trastes. No creo que esto es mucho. Ok, igual y algo más o menos así. Entonces, comienzas a lavar los trastes... Y en el proceso tienes que detenerte y pensar, ¿realmente los estoy lavando bien? Tal vez necesito una esponja más fuerte, porque me están quedando residuos en mis trastes. Termina de lavar todos los trastes y el punto es preguntarte, ¿realmente quedaron limpios? ¿Quedó algún residuo? ¿Pude haberlo hecho mejor? Bueno, las preguntas metacognitivas aplican todo el tiempo. Se si aplican para lavar los trastes de una manera mucho mejor... ¿Qué crees que podrán hacer con tus tareas? Y ahora sí, la siguiente pregunta. ¿Qué favorece tu aprendizaje? ¿Estudiar más o estudiar de manera inteligente? ¿Y en qué consiste cada una? Te daré este espacio para que puedas responderlo. ¡Excelente! Entonces, a partir de este video, yo solamente puedo recomendarte algo. No estudies más, estudia de manera inteligente. Te muestro las referencias de, de qué se trabajó en este video. Hasta pronto.